Un grupo de colombianos y colombianas residentes en Málaga y en sus alrededores, pero también organizaciones sociales de Málaga, desde aquí de España, que en este momento empiezan a solidarizarse, por lo menos en estas acciones públicas que estamos haciendo en función de visibilizar y decirle al mundo entero que en Colombia en este momento se está dando una masacre. Ya hace algún tiempo, muchas de las medidas que el presidente actual, Iván Duque, venía implementando, han sido medidas que van en contra de los derechos y las libertades de los y las colombianas. Por eso hoy, de manera eh, rápida, nos hemos convocado para estar aquí porque nos duele nuestro país, nos duele lo que le pasa a nuestros hermanos y hermanas colombianas. Yo quiero hablar por parte de Juan Sebastián, que fue un joven que estudiaba en la universidad su carrera de derecho y fue asesinado indignamente donde se ve el muchacho solamente caminando, sí, tranquilo, sí, sí, sí. entre varios policías que ahora en la moto lo mataron. Esto no puede continuar porque nos están matando a nuestros jóvenes universitarios y todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la educación, a una buena salud, a tener que comer en nuestras casas, a que nuestros abuelos tengan una, una salud, una pensión, a que todas las personas presión, nos están matando. Antes de contarles que en este momento hay aquí representación de colombianos y colombianas de Cali, Barranquilla, Neiva, Medellín, Armenia, Cartagena y muchas otras ciudades. ¡Colombia! Por la gente de otras ciudades, por todas las madres que tienen sus hijos, por nuestros amigos desaparecidos, gritamos y miedo que tiene la lucha, que así las otras partes al no se escucha, resuelve? Pues que no resuelve el puente los que vivimos, que caiga con It's not fellow, José Augusto Ortiz